¿Sabías que, en Uruguay, hay aproximadamente 30.000 personas sordas? Las personas sordas son las que deben optar por qué tipo de comunicación usar. La lectura labial no es el recurso más utilizado por las personas sordas. La lengua de señas uruguaya, LSU, es la primera lengua de la comunidad sorda y hay una ley que la reconoce como una lengua oficial, siendo el español escrito su segunda lengua y el oralismo una lección personal. En nuestro país, la enseñanza secundaria, la UTU y la Universidad de la República cuentan con servicios de intérpretes de lengua de señas uruguaya. La educación primaria cuenta con instructores de lengua de señas en todo el país que son personas sordas. ¿Sabías que el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con un servicio de intérpretes que cubre todos sus programas y servicios desde el año 2012? ¿Sabías que del 20 al 26 de septiembre es la Semana Internacional de las Personas Sordas? El lema de la Federación Mundial de Sordos es Celebrando la riqueza de las comunidades sordas Apostemos por la comunidad sorda donde la inclusión sea la regla y no la excepción